Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo instalar todos los, todos los programas de Adobe sin necesidad de usar, de usar eh, aplicación o programa de tercero. Vamos a hacerlo de forma manual, ya que hay muchas personas que no les ha funcionado ningún video de internet, eh, ni aún los que yo he subido, eh, he visto como un 10% de los que me escriben, eh, no les ha, se les quedan algunas carpetas sin borrar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle clic derecho en la barra de tareas administrar de tareas, lo voy a hacer de una forma eh, eh, bastante pausada para que todos me entiendan, listo entonces una vez aquí vamos a dar clic derecho en finalizar tarea vamos a ir finalizando todas estas tareas de Adobe todas estas tareas vamos a cerrar todas estas notificaciones que tienen que ver, eh, finalizar, perdón, el digo expandir finalizar todos estos procesos vamos a finalizarlo ya que estos procesos cuando vamos a eliminar las carpetas o cuando el programa las va a eliminar eh, sale una opción de que está en uso y por ello no se puede eliminar la carpeta y las carpetas que se, no se eliminen al, al desinstalar el, el programa lo vamos a hacer de forma manual entonces eh, vamos a hacer ello de forma muy juicioso entonces Vamos a ir cerrando todos los procesos de adobe Todo esto hace parte de adobe Finalizar tarea. Y todo esto. Entonces vamos cerrando todos los productos en segundo. Vamos dando todas las opciones. Eh, todos los productos en segundo plano. Porque están ejecutando en segundo plano. Y una vez hecho ello vamos a eh, irnos a panel de control. Para eliminarlo. En mi caso, eh, bueno, si le sale así, como está aquí, lo único que van a hacer es darle clic aquí nuevamente, aquí, y luego clic en desinstalar, desinstalar un programa. Entonces, aquí vamos, yo en este caso instalé Illustrator por separado, y instalé algunos programas por separado eh, de la nube de Adobe, entonces voy a dar, vamos a dar doble clic en clic derecho, desinstalar, luego clic en sí también instalé este Premiere Pro también lo voy a instalar de forma individual ya que si le doy clic de desinstalar a la nube me va a salir un error de que primero eh, que hay programas en ejecución o que hay programas que no se pueden desinstalar ya que eh, este error me lo va a tirar debido a que no, fuese, no fueron instalados con, por, eh, de, directamente desde la nube entonces vamos a hacerlo tal cual como yo lo estoy mostrando aquí entonces vamos a dar clic derecho, desinstalar, continuar. Ahí me sale esta opción así eh, como administrador debido a que ya he activado esa opción antes para eh, hacer este proceso antes de mostrarles a ustedes. Entonces damos clic en sí. Entonces ahora vamos a proceder a desinstalar la nube. Esperamos a que cargue todo. Lo que, algo que tienen que tener en cuenta es que esto es de paciencia. Esto, lo, esto en este, este tipo de procesos se, se, se logra con paciencia. La mayoría de los que no les funciona esto es debido a que no tienen paciencia y se van saltando el video y, y, y no tienen paciencia entonces todo les queda mal. Entonces sigamos. Aquí vamos a buscar la nube. La, ah, está aquí arriba. Sí, está. ¿En dónde está? Sí, sí, sí, sí. Esta que está acá arriba. Aquí vamos a darle clic derecho. Eliminar. Desinstalar, luego vamos clic en sí, desinstalar. Con este proceso no se les va a dañar el ordenador, tengan eh, no se asusten. Yo esto lo estoy haciendo obvio que me toca volver a instalar los productos, lo estoy haciendo para mostrárselos a ustedes. Entonces. Eh, si hacemos todo este proceso tal cual como yo les he mostrado Todo les va a salir bien No, no vayan, no adelanten el video Háganlo tal cual como les estoy mostrando y les va a funcionar Aquí ya eliminaron los productos eh, Como pueden ver abajo en la, en la barra de tareas eh, Illustrator ya no sale el icono Simplemente doy doble clic ahí ahora Y se va a eliminar el, el acceso directo que quedó allí Listo este que está aquí arriba, eso no, no le prestemos atención, que eso es para abrir los PDF, pero eh, este que está aquí sí lo vamos a necesitar, que es Acroba. Lo dejo allí porque Acroba como nos sirve para visualizar los PDF, entonces en este caso Adobe lo deja para que nosotros lo vamos visualizar, aunque se nos haya acabado eh, el periodo de prueba, no pero el que está aquí arriba, el que está aquí abajo de Acroba, este lo, nos, nos sirve para algunas cosas que, te, que hacemos nosotros en Word y nos genera un PDF y no, luego nos lo visualiza con ello entonces vamos a esperar aquí hasta que cargue esta opción no olviden no olviden no olviden de compartir el contenido en sus redes sociales de suscribirse y activar la campanita para más tutoriales en caso que este, este tutorial no le funcione tal cual como lo estoy haciendo yo, me lo dejan en la descripción del tutorial para yo a crearles uno actualizado eh, basándome en los errores que les sale a ustedes. Lo otro es que a la hora de instalar los productos procuren hacerlo con un internet fluido eh, y antes de instalar los productos por favor establezcan DNS para que tengan una conexión estable a los servidores de Adobe, de lo contrario les va a generar siempre error a la hora de, de, de instalar los productos. A veces los errores no es por lo que hayan carpetas, sino por la velocidad del internet o porque no tienen un DNS establecido. Porque estos productos se descargan directamente de una base de datos de un, de un servidor de Adobe que ellos tienen su propio servidor. Entonces si no hay una conexión estable les va, a, les va a estar generando errores. Entonces vamos a hacer esto de forma adecuada. Ya una vez hecho todo ello vamos a... A proceder a seguir entonces cerramos aquí vamos a cerrar aquí entonces ahora vamos a ir a eliminar cada carpeta cada residuo que haya quedado en, este caso, en disco local C en este caso también estará en disco vamos a irnos a la primera si el sistema para que ustedes de 32 bits solo les va a salir una eh, eh, archivo de programa pero como en el caso mío de, de, de, de 64B arquitectura de 64B me salen en dos entonces vamos a eliminar esta quizás esta carpeta les a, a darle clic en eliminar les va a pedir a, les va a pedir permiso de administrador a mí no me pidió porque ya lo he hecho ¿no? pero si les sale ello esperan un momentico eh, para que vean cómo se eliminamos eliminar esta no se preocupen a los que no les deje eliminar ahora les voy a a mostrar la opción para activar eh, eh, administrador para ingresar como administrador listo pero en el caso mío a ah, otra cosa que les tenía, que les quería decir la carpeta que les salgan en oculto que no les eh, para que salgan las carpetas de ados que estén en oculto deben de activar esta opción para que salgan aquí listo deben activar esa opción le pasa a desactivar, lo activan para que salgan las carpetas que estén en oculto y así puedan eliminarlas todas sin dejar residuos, aquí vamos a seguir con el procedimiento entonces hagan lo tal cual como les estoy mostrando aquí, listo, eliminar es necesario que eliminen las carpetas que estén en Common File que esas también son muy necesarias vamos a eliminar esta En caso de que no les elimine, en caso de que ustedes den clic en eliminar y les dice que un programa está ejecutándolo, ustedes simplemente abren la carpeta, seleccionan todos los archivos, seleccionamos todos los archivos y damos clic derecho en eliminar, ¿listo? Entonces, lo único que van a hacer es lo mismo que yo les estoy mostrando aquí, ¿cierto? Porque les va a salir a veces en algún caso que acá en Administrador de Tarea hay un programa en ejecución, entonces, no les deja eliminar las carpetas porque hay, hay un programa de esas carpetas que está ejecutando un archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es para saber qué programa es. Si le damos clic en eliminar aquí, no nos va a dejar, por lo que hay un programa que está ejecutando uno de los archivos, ¿cierto? Entonces, para salir de ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a eh, aprobar aquí y vamos a ver qué error nos tira. Miren, hay, un, hay una, una carpeta. Eh, que hay un programa que está usando uno de los archivos que están dentro de la carpeta entonces para ello vamos a hacer lo siguiente si le damos en reintentar nos va a salir lo mismo vamos a cancelar y vamos a abrir la carpeta vamos a seleccionar todos los archivos y vamos a darle clic en eliminar para que nos elimine todos los que no están en uso y nos deje solo los que están en uso para así saber qué programa es que está ejecutando uno de los archivos entonces nos va a eliminar los que no están en uso entonces, miren cómo se van eliminando. Ahora vamos a este y en omitir. Miren que nos quedó solo esa carpeta. Eso quiere decir que el programa que está usando los arch el archivo está aquí. Y es el programa que nosotros no cerramos ahí en barra de tarea. Mirenlo aquí. Es Estamos a cerrarlo allí. Verán que va a funcionar ahora a la perfección. Entonces, vamos a, a, a, a seguir con el proceso. Vamos a, a quitar este programa. Vamos a irnos a, a la barra de tarea damos clic derecho administrador de tarea y vamos a cerrar este programa miren que aquí vimos, este nos guiamos de lo que está aquí miren que aquí vamos a cerrar esto de aquí, vamos a finalizar tarea el problema radica en que en finalizar tarea si el programa se está ejecutando no les va a dejar eliminar acá ya el tema de permiso de, de, de, de, de, de administrador es distinto, miren cara que al, al eliminar esto nos va a dejar eliminar la, la carpeta en su totalidad, vamos a seguir bajando aquí vamos a mirar si hay alguno, ustedes tienen que fijarse de que todos los programas que están ejecutando esas carpetas están cerrados. Esto es de paciencia, ya que esto no es así. Tienen que tener paciencia, nada se logra sin paciencia. Entonces ahora vamos a dar clic en eliminar y van a ver que va a funcionar debido a que el programa ya no está. Entonces ya ahora podemos eliminar la carpeta en su totalidad. Todos estos son ejemplos que les va a servir a ustedes para. Porque es que no le pasaría otra cosa sino esto mismo. Entonces miren que ya eliminó porque el programa no está. Entonces vamos a cerrar, además a irnos a trema a continuar con el proceso. Vamos a, vamos a irnos aquí ahora. Esta carpeta me tiene oculta, pero como activamos esa opción, entonces ahora está visible. Si no la activa, no les va a salir y entonces les van a quedar algunos programas, algunas carpetas, algunos residuos sin eliminar. Vamos a eliminar esta, a las que si no si les dice que necesitan permiso para administrador, no olviden que ahora les voy a mostrar cómo activar la opción de administrador para que vayan y la eliminen. En el caso mío, no me, lo, no me aquí les va a salir alguna carpeta también. Deben eliminarla, yo en este caso no la tengo. vamos Les va a salir una de dos aquí también. Si no les sale, pues bien. Entonces eliminan esta. Esta que está aquí arriba también. Procuren seguir los pasos tal cual como les estoy mostrando. Lo importante es eliminar simplemente las carpetas de Adobe. Aquí hay una carpeta, vamos a eliminarla. A ustedes en esta les va a decir que necesitan permiso de administrador. Si les sale... Eh, anoten, anoten la ruta, simplemente escribanla y luego regresan a cara que yo les muestre cómo activar la opción de administrador y lo hacen. En caso de que necesiten eh, eh, permiso de del nombre del ordenador y más de ustedes, hay también esta opción para que ingresen con ese de esa forma. Igual ahora ven cómo se ahora ven cómo se activa. Yo ahora eh, pongo la cámara de celular para pues, porque el video se me va a cortar cuando cambiemos a administrador. Entonces. Para continuar con la eh, secuencia, activo la cámara. celular. Entonces, miremos aquí a ver si hay más. No hay más. Ya hemos hecho todo. Vamos a mirar acá. Ya todo se eliminó. Todos los residuos se eliminaron. Y así no les va a generar ningún tipo de error. Entonces vamos a cerrar aquí. Ahora vamos a vaciar la papelera de reciclaje. Cuando vaciar la papelera de reciclaje, le sale que no se puede vaciar. Porque hay que darle clic en omitir. Dele en omitir, que eso no importa, eso igual se va a eliminar. Listo. Se lo digo por experiencia. Vamos a ver si sale, vamos a ver. mira aquí nos va a salir, vamos a dar clic en continuar y nos va a salir lo mismo. Vamos a dar clic en omitir. Ahora vamos a dar clic en omitir. Va a salir lo mismo siempre, vamos a darle clic en omitir. Y miren que la papelera de reciclaje se va a, eh, a limpiar totalmente. Entonces ahora va, vamos a proceder a activar vamos lo único que van a hacer es eh, darle clic eh, derecho en inicio ejecutar y vamos a pegar aquí el código que está allí miren que ya lo tengo ya lo había hecho lo pegamos allí se los voy a dejar en la descripción del tutorial y luego vamos clic en aceptar para esto vamos a activar eh, eh, administrar vamos a palomear la primera opción luego vamos a dar clic derecho sobre la primera sobre administrador y esta opción les va a salir palomeada. Pero yo ya lo, yo lo tenía desactivado. Activado debido a que lo estaba usando. Entonces, les va a salir activado. Usted lo que va a hacer es quitar la palomita. Y lo van a click en aplicar. Y aceptar. Listo. Y ya tienen la cuenta administradora activa. Entonces, ahora vamos a proseguir. Ah, y ahí miren que ahí están todas las, las, las cuentas. Si les sale que necesitan permiso de tal cuenta, inician, por ejemplo en este caso necesita permiso de irra, irra. yo usaría esa irra, irra para ir a eliminar la carpeta. Entonces eh, vamos a, a, a ingresar a con la cuenta de administrador, aquí está aquí arriba. Cuando ustedes dan clic en administrador les va a salir como que el ordenador está formateado. no se preocupen por eso, que es porque están abriendo otra cuenta, listo. Simplemente seguimos los pasos, a mí no me salen todos porque ya lo he hecho. Sigue sí, los pasos de siguiente a siguiente hasta de llegar al escritorio. No se preocupen que esto no les va a añadir el ordenador ni les va a borrar nada. Esto simplemente es un procedimiento que estamos haciendo para poder a, a, a hacer todo. Vamos a pasar al celular ahora para continuar. Una vez estamos aquí con el celular, miren que eh, vamos a, a, a empezar nuevamente a clic derecho a inicio. Aquí administrador. Miren lo que nos va a salir. La pantalla me sale un poco eh, bueno. le Damos clic en inicio. Usted les va aquí. Se omitió humip, un poco el proceso. Les va a salir el ordenador, como que si estuviese nuevo listo. Entonces, vamos a abrir las carpetas. A mí no me va a salir ninguna porque a mí me funcionó todo y las eliminé. A usted les va a salir quizás las que no se dejaron eliminar. Y usted lo que van a darle clic derecho, eliminar carpeta y les va a dejar eliminar debido a que están ingresando con la cuenta de administrador. A mí no me salen porque ya las eliminé entonces, en ese, en ese sentido, a ustedes si les sale, dan clic derecho eliminado, carpeta. Y si no le, y si les dice que hay un programa que la está ejecutando, tal cual como les mostré eh, eh, eh, minutos antes, van a, a hacer lo mismo y van a mirar qué programa está ejecutando la carpeta y eh, la eh, eliminan del mismo modo. Sería bueno que vayan haciendo todo como les voy mostrando en el video ¿no? para que no les falle. En caso de que tengan dudas o no entiendan, no entiendan algo, yo les vuelvo a hacer un video y los productos nuevamente y les hago un video nuevamente con ello. Entonces, me dejan las dudas en la descripción del tutorial para así mismo ir actualizando este contenido hasta tal modo que les quede perfecto todo. Aquí volvemos otra vez al ordenador como estaba antes. Pongo mi contraseña, ingreso sin ningún problema y miren que el ordenador sigue su curso normal. Bueno, no olviden de suscribirse, compartir el contenido en las redes sociales y activen la campanita al suscribirse. Y chao, no olviden de comentar. Otra cosa que les quería decir es que eh, compartanlo también en Facebook.